¡Hola! ¡Hola! Sarita, que está casada con el señor Pepe Tous, tiene una hija que se llama Thais, un hijo que se llama Zeus. Parece un equipo de baloncesto griego, Thais ¿no? se la pasa a Zeus, se la pasa a Tous, o sea... Ah, por favor, Jordi, lo puedo decir ya ahora, ¿no? Ah, atención, la persona que haya perdido un fajo de billetes de 5.000 pesetas amarrados con una gomita... ¿eh? No sé si... en Galamería no se la habrá perdido, ¿no? No, pero si sí que me lo da. Ah. Eh, la persona que haya perdido un fajo de billetes de mil pesetas amarrados con una gomita, por favor, hable con la secretaria del programa, que le entregará la gomita. ¡Tiempo ahora para Pedro!